Hoy vamos a hablar un tema que a quien no le ha tocado o eh, no le ha afectado, que son acerca de las heridas emocionales. ¿Qué es esto de las heridas emocionales? Quédate acá en Compartiendo con Amigos porque ya en un ratito comenzamos. Compartiendo es un servicio a la comunidad como extensión de Cantar el Consultoría. Bueno, te cuento que hoy vamos a entrevistar a una persona muy especial. Eh, él es coach internacional, eh, bueno, es eh, conferencista internacional, eh, coach empresario, empresarial, es ingeniero también, que ya será de, de una etapa muy anterior. Eh, tenía hasta la presentación pero bueno estamos acá en vivo compartiendo ya lo, lo tendré que transmitir después pero bueno vamos a darle la bienvenida a manuel alonso que es un placer él es de méxico y nos dio este espacio para poder compartir muy bienvenido manuel María Marta, qué gusto saludarte, saludo afectuosamente desde acá, soy mexicano pero ahora me encuentro en Lima, y desde acá te mando un fuerte, fuerte abrazo igualmente a todas las personas que siguen tu programa, muchísimas gracias amigos en Argentina y bueno, en todo el mundo, ¿no? Este programa está llegando a, a todos lados, así que feliz de estar aquí, y bueno, feliz año, ¿no? Nos hemos saludado. Así es, feliz año, ¿cómo comenzaste vos este 2023 bueno, pues con mucha esperanza, con mucha fe, con muchas ganas, ¿verdad? Siempre, siempre hay que, a pesar de las circunstancias que hayamos vivido, eh, venimos atravesando momentos de resi muy resilientes, ¿no? Venimos eh, saliendo de una pandemia que a todo el mundo nos puso contra las cuerdas y ahora viene como que esa etapa de resurgimiento, ¿no? De reencontrarnos, de volver a recuperarnos. Así que a mí me llena de entusiasmo, me llena de entusiasmo saber que tenemos esa gran oportunidad. ¡Qué bueno! Buenísimo, Manuel. Eh, bueno, dijimos que vamos a hablar acerca de las heridas emocionales. ¿Qué son las heridas emocionales? ¿Cuándo sabemos que tenemos heridas emocionales? ¡Qué excelente pregunta! Fíjate, yo creo que no hay nada mejor que empezar por ahí, ¿verdad? Por el principio, ¿qué es una herida emocional? Si hacemos la analogía y, y, bueno, describimos lo que es una herida física, una herida de nuestro cuerpo, bueno, es cualquier lesión que nosotros tenemos derivada de algún evento, que, que nos duele, ¿no? Finalmente una lesión duele. ¿Y cuando deja de doler? Bueno, pues cuando esta herida sana o cicatriza. Lo mismo pasa con las heridas emocionales, nada más que en lugar de que sean en cuerpo físico, una herida emocional ocurre en nuestro cuerpo psíquico, ¿verdad? Entonces, en el cuerpo psíquico, ahí es donde nosotros recibimos esas heridas, como pueden ser, por ejemplo, esos tratos que recibimos, esas situaciones de vida que tenemos generalmente desde la niñez, hasta la adolescencia y muchas, ¿por qué no?, incluso en nuestra edad adulta. La verdad es que nunca, nunca, nunca en el transcurso de nuestra vida dejamos de estar expuestos al dolor, ¿verdad? Porque, porque las interacciones humanas, las situaciones de vida que nosotros tenemos, pues nos llevan a, a ser vulnerables a todo ello. Así que, como diría Buda, realmente... Del dolor nadie te salva, ¿no? En algún momento vamos a tener algún tipo de herida, ya sea de rechazo, de abandono, de humillación, de traición, de injusticia, y son heridas que si no sanan, si no cicatrizan, pues siguen doliendo. Y como tú dices, ¿cómo nos damos cuenta que tenemos una herida? Nos damos cuenta cuando de pronto nos, eh, hay, hay situaciones que nos sacan de control. De repente hay una persona que nos irrita. De repente hay situaciones que no podemos manejar adecuadamente porque tenemos miedo, ¿verdad? Tenemos dudas, tenemos incertidumbre. Quisimos, queremos empezar una nueva relación, pero hay algo que no nos deja, ¿no? Tenemos miedo que nos rompan el corazón o que nos vuelvan a traicionar. Queremos iniciar un nuevo negocio, pero hay algo que no nos deja, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque sí. nuestro anterior socio yo, pues nos engañó, ¿verdad? O, y así queremos iniciar, eh, no sé, una etapa distinta, queremos dar conferencias y de repente nos damos cuenta de que hay algo que no nos permite porque nos avergüenza o nos da miedo y, y son heridas que se manifiestan porque no sanan. A lo mejor alguien nos humilló cuando éramos pequeños, alguien nos rompió el corazón, alguien nos traicionó, alguien nos rechazó y bueno, sí. lamentablemente esa información queda grabada en nuestra psique como una herida que sigue abierta y cuando nos enfrentamos a situaciones similares, pum, vuelve a salir. Y nuestra mente inconsciente te dice, cuidado, cuidado, porque va a volver a doler, ¿no? Sí, por eso el otro día leí algo que decía, Ajá. ¿cómo saber si hemos aprendido la lección? Dice que ante una nueva situación, la respuesta es otra. Exacto. Entonces, este, qué bueno. Hay eh, esto de las heridas emocionales, eh, ¿qué es lo que yo veo? Porque, bueno, vos sos coach empresarial, eh, también acompañas a personas eh, en su aspecto personal, en su ámbito personal. Y mm, mi experiencia es que eh, las personas que tienen más o menos 56 hasta 60 años es como que están radiantes. Llegan los 60, 65, depende de la jubilación, y ahí es como que se crea un abismo. Ajá. Es mi experiencia. Siento que los adultos mayores, sí. o los mayores, ya lo, cuando se jubilan, entran en esta etapa muy triste. No estoy hablando todos Otros están al contrario Están felices, pero no es la mayoría Desde mi experiencia Creo que hay que trabajar eh, gran, eh, De una manera de, Para que se puedan integrar un sistema Porque vos, no sé Manuel ¿Cuál es tu visión? A lo mejor no tenés esa, la experiencia De compartir con gentes mayores Pero eh, Vos me decís, por ejemplo, los adolescentes Van a la escuela ¿Los adultos mayores a dónde van? ¿Qué hacen? Yo lo siento que están fuera del sistema. Ellos, ¿cómo hacen para bien. superar las heridas emocionales ante la frustración de una sociedad que no está preparada? ¿Se puede? Claro que se puede, ¿no? Y cualquier etapa de tu vida puede ser una etapa radiante y llena de propósitos si es que tienes un sentido de vida, ¿verdad? El gran problema es que la, la mayoría de nosotros como que tenemos muy establecido, muy estereotipado el avance que tenemos que hacer en nuestra vida. Decimos ya, a los 20 ya tendrías que tener una carrera. A los 30 si no estás casado o casada, no eres nadie. En los 35 y no tienes hijos, ¿qué pasa? Entonces como que estamos apresurándonos, ¿verdad? para poder eh, cumplir las expectativas de una sociedad, de un sistema que nos dice cómo tienen que ser las cosas. Pero sí, efectivamente, llegamos a los 65 años, yo no tengo 60 tengo 55 años, pero llegamos a esa edad y miramos hacia atrás y dices, bueno, ya cumplí, ¿verdad? ¿Y ahora qué sigue? ¿no? Y viene como que esa decadencia, como esa curva hacia abajo, como un decir, bueno, pues ya cumplí, ahora solamente me queda esperar pero eso pasa porque no tenemos un proyecto de vida, no tenemos Exacto. un sentido de propósito. Y eso Ajá. es personal, eso es particular, no podemos esperar a que el sistema nos lo asigne, ¿verdad? Yo creo que tenemos que recuperar el hecho de saber que nuestra vida es única, no puede ser encasillada dentro de un programa estereotipado o dentro de un sistema preestablecido. Si bien hay ciertos Ajá. aspectos que como sociedad, bueno, vamos cumpliendo para poder encajar en ella y funcionar, ¿verdad?, pero, pero creo que cada uno es responsable de su propia vida y nosotros deberíamos de desarrollar un programa que nos, anime, que nos alimente, que nos entusiasme, que nos anime, que nos inspire en cada etapa de nuestra vida. Esa es una uh -huh. responsabilidad personal. Sí, excelente. Bueno, uh -huh. entonces, eh, las personas mayores que nos estén escuchando, hacerse cargo. Pensar que ellos tienen que ser responsables porque... Muchas veces, el que está acostumbrado a trabajar de manera privada, te voy a acompañar con mi mate, con este mate argentino. Así, Así que... Yo ni oh. pedí permiso y agarré mi café. ¿eh? <risa> sí. Este, bueno, entonces, la persona mayor, uh -huh. a veces yo siento que entregan la vida a sus hijos. No, porque ya estoy grande. Entregan la jubilación, entregan su casa. Y como que, no, ya viví. Y, y el tema, yo siento, de lo que escucho a, a los mayores, es que entran en un estado de impotencia. ¿Por qué? Eh, se quieren bañar, ya no leen ni shampoo, lo que dicen. Quieren entrar al teléfono a, a ver cómo resolver o llenar un formulario. No lo pueden hacer. Entonces, es como que... Eh, Creo que ahí es una etapa importante de herida emocional. No sé qué opinas vos, ¿puede ser? Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo, pero también pienso que, que como persona, miembro de, un, miembro de una sociedad... Tenemos que ir sí. avanzando con mente abierta en la medida que va avanzando la sociedad. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi padre, te cuento, mi padre uh -huh. era una persona, pues ya, ya de edad, era gerente de una empresa y era acostumbrado a hacer sus, sus tabulaciones así a mano, ¿no? Y se tardaba uh -huh. como una semana en calcular la nómina de, de la empresa. Eh, te estoy hablando en la década de los ochentas, ¿no? Entonces, sí. yo llegué, yo me acuerdo que llegué y le dije, oye, hay, hay, una, hay una cosa que se, llama, que se llama Excel, ¿no? Yo le decía... Tienes que, no, Lotus, era Lotus en aquella época. Tienes que aprender a manejar el Lotus porque de esa manera vas a hacerlo mucho más rápido. Y se resistía sí. muchísimo, ¿no? A usar una herramienta mm -hmm. digital. Sí, claro. hasta que, después de mucho, le enseñé a usar. Bueno, lo que hacía en una semana, ahora lo hacía en una hora. No lo podía creer. Pero aún no, así de que no. lo hacía digitalmente. Sí, sí. aún así después lo realizaba a mano para cerciorarse si estaba correcto. <risa> pero, ¡Qué bueno! Fue dejando, fue dejando sí. este, de hacerlo manualmente, se integró a la era digital, ¿no? Sí. Y después manejaba la computadora, no te miento, mucho mejor que yo. Entonces, Qué bueno. tiene que ver definitivamente con con nuestro propósito, tiene que ver con el desarrollo de nuestra propia creencia personal, de derribar algunos mitos, de integrarnos y aperturarnos, de, de tomar en cuenta que finalmente todo está cambiando y el mundo no te pide permiso para cambiar, ¿no? O sea, el mundo Exacto. cambia y nosotros tenemos que, que ir cambiando junto con él. Hace, hace poco me decían una empresa, oye, Manuel, como que eso del cambio está de moda. Leo sí, desde el 300 a.C., cuando era crítico de Éfeso, Aquel gran filósofo griego decía, nada permanece constante, solamente el cambio. Y cuando tú te metes al río, ni el río ni tú son la misma cosa. Nadie se baña dos veces en el mismo río. Entonces, hay que derribar algunos paradigmas, María Marza. El primero de ellos es que no hay edad, realmente no hay edad para estancarse, no existe. No hay edad para dejar de aprender, no existe. O sea, realmente creo que la consigna más importante... Uno, cuidarnos, ¿verdad? Para que físicamente estemos en las mejores condiciones posibles, para que cada etapa de nuestra vida sea digna. Eso sí, ¿no? Y otra cosa muy importante, y esa es una, te das cuenta que es una responsabilidad personal cuidarnos. Y otra muy importante es estar pendientes y atentos a lo que el mundo está demandando. Entonces, responder proactivamente frente a las cosas, a las circunstancias, nos permite ser personas más eficientes. Y eso, no hay edad para eso. ¿Estás de acuerdo? O sea, cualquier persona, 70, 80. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi maestra, Luis Gay, autora de libros maravillosos como Tú Puedes Sanar Tu Vida. Uh -huh. y ella murió a los 92 años. Me acuerdo uh -huh. que a los 90 escribió en sus redes sociales, escribió, decía, eh, familia, estoy bien contenta porque por fin voy a iniciar mis clases de piano. <risa> ah, ¡Qué bueno! ¡Qué bárbaro! O sea, a los 92 años me parece que murió, pero una persona que a los 92 años nunca dejó de aportar, nunca dejó de crecer, nunca dejó de sorprendernos, ¿no? Entonces, no hay edad, o sea, creo que la persona sí. realmente cuando toma la decisión, más bien cuando se abandona, o sea, ahí viene la decadencia del ser humano cuando tú te abandonas, pero, y tiene mucho que ver, sí, con tu nivel de creencia, con tu fe, con tu sentido de propósito, con heridas que no han sanado también, ¿verdad? Entonces, creo que es importante darnos cuenta y recuperarnos para poder avanzar y, y hacer digna cada etapa de nuestra vida. Yo me siento en este momento en, en mi mejor etapa. Siento Qué que soy guay. más creativo, que soy mucho más fuerte, que soy mucho más capaz, me siento que tengo una mente brillante, o sea, a, así me siento, y, y, y no me imagino... ¿De verdad? Sí. De otra forma. No sí, qué bueno, qué bueno. hay que cuidarse, María Marta, o sea, sí, tomarte un, un vinito de vez en cuando está bien, ¿no? O sea, yo no digo que no, pero bueno, finalmente hay ciertas cositas que uno tiene que cuidarse siempre porque este cuerpo físico es lo único que nos dieron para poder vivir esta experiencia humana. Hay que cuidarlo. Así es. Qué bueno. Bueno, a la gente que recién se está sumando... Eh, quiero contarle con quién estamos. Así que bueno, ahora viene la presentación. Ah, Presentamos a nuestro invitado de hoy en Compartiendo con Amigos. A ahí me, ahí me pusiste muy elegante y mira, no más vengo ahorita yo bien casual. <risa> pasa <risa> sí, es que como, que como, como que con amigos yo dije ah bueno pues casual no <risa> <risa> sí así es sí sí sí Ajá. Eh, bueno Manuel eh, estuve viendo tus videos realmente eh, son muy interesantes muy interesantes quiero invitarle a la gente que te siga, que te siga. ¿Quieres compartir? Este, eh, vos estás como, eh, si quieres ponerlo vos al nombre, y yo lo comparto acá con la gente. ¿O Ajá, cómo te...? Claro que sí. sí. Eh, me puedes encontrar en mis redes sociales, tanto en Instagram como en YouTube, que es donde, donde generalmente vas a encontrar. Bueno, en mi página, en mi fanpage, en Facebook. Así sí. como Manuel Alonso. O también. o también me encuentras como Manuel Alonso Coach, ¿no? Sí. Así me encuentras, eh, también me puedes encontrar como Manuel Alonso Oficial, ahí también me puedes encontrar. Ajá. Entonces, incluso en TikTok, o sea, realmente en todas las plataformas me vas a encontrar, Ajá. y en cada una comparto cosas diferentes, a veces cosas un poco más personales, otras cosas más profesionales, pero en todas siempre hay algo para poder compartir, y creo que de eso se trata. Exactamente. Eh, perfecto, ahí está. Bueno, Manuel Alonso, Manuel Alonso Coach y Manuel Alonso Oficial. Sí, yo ahí estuve, ¿cómo? En Twitter también. Uh -huh. En Twitter, en TikTok. Ahí ya, ayer vi y, este, bueno, quería hacer ese ejercicio de... De, de concentrarme en la mente, pero bueno, no me salía. Ah, o sea, ya, okay. salía con más tiempo. Con, con esos segunditos no, pero está muy bueno. Es muy Ajá. bueno. Eh, no, o de Cristo, de León, o algo así, ¿era la imagen o, o no te acordas Era una persona meditando. Ajá. del que sí sí sí. sí, sí, sí. Buenísimo. Qué barro Ajá. el poder de la mente. Eh, Manuel, ¿se puede crecer? ¿Se puede tener una vida trascendental sin fe para no, vos? No, es imposible, imposible. Más allá, más allá de, de la creencia que cada persona pueda profesar, ¿no? que es muy respetable, pero yo creo que la fe tiene mucho que ver con esa certeza inequívoca de que aquello que tú quieres que suceda realmente sucederá. Eso es fe. O sea, si tú me preguntas, ¿qué cosa es la fe? Es, ¿es esa certeza total y absoluta es que no haya ni siquiera un ápice de duda, ¿verdad? Cuando en Mateo 7.7 dice, si tuvierais fe del tamaño de un grano de mostaza, diríais este monte, pásate de aquí para allá, y el monte se moverá. Sí, sí. ¿Has visto un grano de mostaza, <risa> María Marta? Es una cosita chiquitita, chiquitita, chiquitita. O sea, ¿por qué no nos dijeron un, un hueso de palta? Pues porque es grandote. No, o sea, así chiquitita. O sea, ¿qué nos dice sí. la escritura? Eh, nos dice que no... O sea, es... Pequeñita la fe que necesitamos para realmente hacer milagros. Eso es un poco irónico, porque significa que los seres humanos no tenemos fe absolutamente para nada. Así y, es. Y sí, efectivamente. Entonces, la fe es esa, ¿no? Es, es saber que las cosas sucederán. Ahora, si tú, por ejemplo, eh, obviamente tienes una creencia religiosa o espiritual, pero tienes la certeza absoluta de que eso que tú esperas sucederá, y lo encargas realmente a ese poder superior, ¿verdad? Cuando tú dices, sí. te lo entrego, ¿verdad? Te lo entrego. Y tú, entonces, descansas tranquilo, tranquila de saber que, que una fuente mucho más grande que tú se va a ocupar de aquello. Recuerdo mucho a Florence Scovelshin, una gran escritora de temas espirituales de, de metafísica cristiana. Florence Scovelshin tiene una frase muy poderosa que dice: Cuando tú te encuentres en una etapa difícil de tu vida, ¿no? En un momento de quiebre. Ella dice, tiene una frase hermosa, dice, pon tus brazos en cruz y solamente di, entrego esta carga a mi Cristo interno y me libero. Mm. Imagínate qué poder, ¿no? Si es una mm. enfermedad, una crisis económica, una crisis de pareja. A veces nos sentimos tan agobiados que queremos tirar la toalla, no sabemos qué hacer. Nos encontramos en ese callejón sin salida y, y no sabemos realmente, o sea, ningún consejo sirve estamos bloqueados. Tranquilo, tranquila. Simplemente, simplemente entrega ese, esa carta a Cristo interno y libérate. Esto es. B. Uh -huh. ¿No? Sí. Eh, el tema de la programación neurolingüística. ¿Hace cuántos años que estás trabajando con este tema de la programación neurolingüística? Mira, María Marta, yo empecé con, con la programación neurolingüística hace más de 20 años, 23, 24 años. Yo era muy jovencito cuando empecé a darme cuenta que realmente el cambio de una persona venía del cambio de sus estructuras de pensamiento. Si tú seguías pensando como siempre has pensado, tu comportamiento sería exactamente el mismo. Eh, Buda te lo decía, ¿no? O sea, el, el antepasado de todo acto es un pensamiento. Tú eres lo que eres por todo lo que has pensado en tu pasado y serás lo que serás por todo aquello que estés pensando en este momento. Entonces a mí se me hizo muy interesante saber cómo poder desentrañar esos misterios del pensamiento, saber cómo es que ocurren dentro de tu cabeza, cómo es que se disparan de manera automática y cómo están determinando tus comportamientos. Yo, yo de alguna manera siendo muy jovencito, como que intuía que realmente la solución estaba en la manera como uno pensaba, fíjate, eso me arrastró prácticamente, ¿no? A poner las herramientas delante de mí para poder aplicarlo primero conmigo y después en mi ámbito laboral en ese entonces, ¿no? Claro. Empecé a aplicarlo a nivel organizacional con la empresa con la que yo trabajaba en aquel entonces. Se me hizo tan fantástico que, que después me dediqué exclusivamente a ser coach, ¿no? Y, y tengo veintitantos años, ¿verdad? Trabajando con muchas empresas, eh, eso, ese tipo de temas, cambio conductual, desarrollo de líderes, trabajo en equipo, todo lo que tiene que ver con esa modificación de actitud y comportamiento para un desarrollo mucho mejor de la persona dentro de su ámbito social. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Por qué crees que hay tanta resistencia? No sé si es lo que vos percibís. Eh, ta, eh, resistencia al cambio eh, Resistencia tal vez a la programación neurolingüística No sé si es que no se conoce Está como muy de moda también Se ha ido como cada vez difundiendo más el mensaje Pero eh, no como mensaje como No es que sea una filosofía de vida Sino son herramientas, herramientas. Y, este, y la herramienta esta junto a la fe Me parece que es muy poderoso Porque a veces... Claro. Lo que yo siento es como que uno cree que, que trabaja cosas raras o poco aceptadas, pero yo creo que el, esta herramienta de la programación neurolingüística más la fe, creo que no tiene límites, ¿no? Y lo que, que se puede lograr. Ajá. Y fíjate que realmente la programación neurolingüística, como cualquier otra herramienta de desarrollo humano, como tú bien lo mencionas, es una herramienta, no es una fórmula mágica, ni es, ni es nada esotérico. No, no, no, no. Es, es una herramienta que uno puede utilizar. Y, y bueno, en, desde los años 70, 1974, que inició la programación neurolingüística hasta la fecha, sigue siendo considerada como una de las herramientas más importantes para generar cambio. ¿Por qué hay resistencia? Y bueno, a, a mucha gente ya está más aperturada a este tipo de herramientas, porque se ha dado cuenta, ¿no?, de, de que funcionan. Pero todavía hay mucha reticencia de algunas personas, no solamente a la PNL, sino a cualquier tipo de cosa que tenga que ver con un cambio en ella. Claro, ¿Por qué no resistimos el... al cambio? Por una razón, porque nos da miedo, o sea, nos da miedo, eh, y porque nuestras programaciones internas nos dicen, ¿sabes qué? O sea, ¿quién sabe lo que vaya a pasar en el futuro?, y corren en nuestra cabeza programas del tipo Más vale pájaro en mano que siento volando o más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Y nos da miedo, esa incertidumbre que tenemos por falta de fe, ¿verdad? Por falta de fe, no nos permite vislumbrar un futuro mejor. Entonces, ¿sabes qué? Nos quedamos donde estamos, dentro de la madriguera. No sé si has visto esos, esos programas de la NACIO o esos donde de repente salen los suricatas o cualquier animalito así que están dentro de la madriguera y están seguros dentro de la madriguera, pero tienen sí. que comer entonces, pues se asoman a ver si no hay depredadores, ¿no? Hay como que tantito y de repente las crías también salen asustadas, ¿no? Y, y cualquier equipo, y se meten a la madriguera. Y así somos muchos, ¿verdad? Estamos dentro de una madriguera. Y esa madriguera es nuestra zona de confort. Que si bien no nos gusta, nos quejamos, nos lamentamos, renegamos, pero es el único cuento que no sabemos. Es donde nos sentimos seguros, donde pensamos que ahí no nos va a pasar nada. Así que nos quedamos dentro de la zona segura, pero, bueno, en la zona segura no se encuentra el éxito, ni el desarrollo, ni el crecimiento. Eh, siempre eso se encuentra fuera de la madriguera, ¿no? Se encuentra en la zona de reto. Es como, como estar en una rueda de hámster. ¿Has visto los hámster que están en su rueda? Claro. ¿no? Ahí están. Y, y no importa a qué velocidad corran, no importa, no importa, nunca van a ir a ningún lado si están en su rueda. Entonces... Mm -hmm. Creo yo que tiene que ver por varias programaciones. Una de ellas, no creo ser capaz de generar un cambio positivo en mi vida, ¿no? Y entonces corre el programa de la incapacidad. No creo que sea, que sea yo capaz, que tenga las herramientas. Tiene mucho que ver con tu autoestima. Otra, ¿verdad? No creo merecerlo, ¿no? Y tiene que ver con heridas emocionales que hemos tenido de la infancia. Y heridas de rechazo, heridas de injusticia, heridas de abandono donde cada vez que nosotros tenemos una herida de ese tipo, bueno, pues corre nuestro programa un, un, un, vamos, corre un, un mensaje que dice no vales, no eres suficiente hay alguien que vale más que tú Pero de repente me rompieron el corazón la novia de la primaria o la secundaria y me dejaron por alguien que era más guapo que yo ¿no? y entonces, eh, eh, o sea no es que me duela la herida, sino el programa que sigue corriendo en mi cabeza que dice, ¿sabes qué? es que no importa, siempre va a haber alguien mejor que tú Sí. ¿No? Y, y, y eso es verdad, o sea, la verdad es que siempre va a haber alguien mejor que tú, pero eso no tendría por qué ser una herida que te impida crecer, ¿no? O sea, finalmente va a haber gente más profesional, sí, va a haber gente que cante más bonito que tú, sí, va a haber gente más guapo que tú, sí, va a haber gente más inteligente, pues sí, o sea, siempre va a haber alguien más. Pero el problema no es que existe esa gente, el problema es que mi valor personal dependa de esa comparación. Uh -huh. eso sí entonces eso es lo que hay que sanar eso es lo que hay que sanar o sea, si alguien te abandonó, si alguien fue injusto contigo, si alguien te humilló el problema no eres tú el problema es aquella persona que no tuvo la capacidad de darse cuenta de lo que tenía y no, no puede saciar su vacío existencial porque siempre está buscando algo distinto o algo que la llene o que lo uh -huh. llene el problema es de otra persona, entonces tiene que haber un proceso de perdón importante, un proceso de desapego importante, un proceso de recuperación de nuestra propia autoestima para darnos cuenta que claro que podemos, claro que valemos y claro que merecemos intentar algo nuevo. Eh, bueno, realmente de cada cosa que vas hablando, Manuel, se me vienen muchísimas preguntas y bueno, estoy disfrutando muchísimo lo que estás eh, compartiendo. Eh, escuché en una de tus entrevistas eh, la importancia de modelar el pensamiento. ¿Cómo te parece que se puede modelar el pensamiento? ¿no? Porque, por ejemplo, yo veo mucha gente que está horas de horas con las malas noticias y vos decís, bueno, qué... No sé, quiero saber ah, qué piensa Manuel. Mira, el, el modelado del pensamiento surgió, surgió como la columna vertebral de la programación neurolingüística. En aquellas épocas, en la época de los 70s, la época de los 70's John Grinder y Richard Bandler, que fueron los creadores de la PNL, se dieron cuenta de que había terapeutas que tenían mucho más éxito que otros, ¿no? tenían mucho uh -huh. mayor conexión, mayor empatía lograran mejores resultados, dijeron, a ver, ¿qué hacen estos que los demás no hacen? no Fue la primera pregunta que se hicieron. Entonces se dieron cuenta que era una forma de comunicarse, una forma de incluso de moverse, una forma de mirar, de utilizar las palabras, que, que siempre se repetía como un patrón que no cambiaba, como una forma de ser, que no poseían otras personas. Lo primero que se les ocurrió a Grinder y a Bandle pensar fue que si eso obedecía a un programa preestablecido, Inconsciente tal vez, que a lo mejor ni siquiera ellos fueran conscientes que lo tenían. Y se dieron cuenta que sí, efectivamente, esa gente pensaba de una manera que, que obedecía a un patrón de pensamiento. Y ese pensamiento los hacía comportarse de una manera determinada. Así que lo, lo segundo que se les ocurrió fue pensar, o sea, que si yo copio o modelo, no usaron no usar eh, la palabra copio, usaron el, el término modelar, si yo modelo, el pensamiento de esa persona, ¿puedo llegar a comportarme como esa persona? Y lo intentaron, y la respuesta fue sí, así es. Así que modelaron a Milton Erickson el más grande hipnoterapeuta de la historia, modelaron a Virginia Satir, la más grande terapeuta familiar de la historia, modelaron a Gregory Bateson, el gran antropólogo y epistemólogo americano, modelaron a, a Frederick Peirce, el padre de la teoría gestal, y sorpresa, ¿no? O sea, al modelar el pensamiento de esas personas, empezaron a cambiar realmente el impacto que ellos tenían con los demás. Entonces dijeron, el pensamiento se puede modelar. Entonces, hay una gran responsabilidad por, por dirigir tu propio pensamiento. Si tú, hay, hay, hay dos cosas que hay, es importante, María Marta. Una cosa es pensar y otra cosa es tener pensamientos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia... Tiene que ver con, con el acto voluntario de hacerlo. Tener mm. pensamientos es un acto irresponsable. Es, es ponerte frente al televisor y permitir que la caja vacíe creencias, juicios sobre lo que está sucediendo en el mundo. Y entonces yo genero pensamientos porque mi cerebro eso hace, o sea... Algunos neurólogos dicen que generamos 60.000 pensamientos todos los días y el 90% no somos conscientes de ellos, no somos responsables de ellos, sino que son producto precisamente de lo que alimentamos de nuestro entorno, de las pláticas con los amigos, de los programas que tenemos de la infancia, se repite el mismo discurso. Eso es tener pensamientos. Pensar es un acto voluntario, es un acto que yo hago de forma deliberada, es decidir qué pensamiento poner en mi cabeza. Y eso es un acto de responsabilidad y de proactividad personal, ¿no? Decidir tú qué es lo que vas a pensar, qué tipo de información vas a meter a tu cabeza, ¿no? O sea, uh -huh. eso es lo que cambia realmente tu, tu sistema de creencias que te lleva a modificar tu comportamiento y, obvio, a cambiar tus resultados. Uh -huh. Excelente. Eh, o sea que es nuestra responsabilidad poder elegir qué vamos a ver, cómo, qué, cómo nos vamos a alimentar a través de esto de la lectura que vos mostrabas el libro. Sí. Bueno, ahí está nuestra responsabilidad. Por supuesto que eh, lo que recibimos, después lo que se crea, eso será la diferencia, lo que decías de un pensamiento a, a pensar. Así sí. es. Claro, una cosa, sí, si yo solamente permito que mi cerebro vague libre, silvestre por el mundo, <ríe> o sea, es como si tú tuvieras, siempre pongo el ejemplo, es como si tú tuvieras un, un, una parcela, un terrenito, ¿no? Y ahí lo tengas y lo dejes olvidado, ¿no? Y ahí lo dejes, ahí en Catamarca, ¿no? Ahí en el cerro, ¿no? Y de repente, ya voy a ver mi terreno y vas a ver tu terreno y ¿qué vas a encontrar? tu pues hierba, maleza, ¿verdad? Y tú dices, oye, ¿quién sembró eso? Nadie lo sembró, pero la tierra en Catamarca es tan fértil, ¿verdad? Que aunque tú no hagas nada, algo crece. Sin embargo, lo que crece no es productivo, sino que solamente es la consecuencia de semillitas que andaban por ahí, vagando por el medio ambiente y ya. O, o vas a utilizar esa hierba. No, no sirve de nada. ¿Qué tienes que hacer? Quitar esa hierba y un agricultor responsable sembraría las semillas que él quiere cosechar. Sí, ¿no? Sí. Es exactamente es, es igual, tu mente es un, es un, James Allen, el gran escritor de Como el Hombre Piensa, este, él decía eso, ¿no? Y, y es maravilloso, tu mente es un jardín y tú decides si deliberadamente plantas las semillas de las flores más hermosas que quieres cultivar o simplemente permites que el jardín se llene de impurezas de las cuales tú te vas a tener que hacer cargo, porque si tú dejas que tu jardín se llene de hierba mala, ¿quién crees que se va a... ¿Quién crees que va a sufrir las consecuencias de eso? Tú. Uh -huh. Y vas a tener que cargar con eso. Nadie lo va a venir a arreglar por ti. No va a venir el gobierno ni nadie a tocar a la puerta y decir, ay, perdón por toda la basura que te puse en tu cabeza durante todo este tiempo, ¿no? Aquí, tengo, aquí tienes 10 mil dólares para compensar un poco toda la basura que te... No, no, lo no, no va a hacer. Ay, Dios. Bueno, me encanta, me encanta, Manuel, escucharte. Así que, bueno, realmente, si la gente quiere aprovechar y sumarse a los canales de, de Manuel, háganlo, porque realmente van a aprender muchísimo, muchísimo. Y nos vamos a divertir también, porque este, a mí también me gusta sí, también. Sí, divertirme. Sí, sí. Con, es que es, es como que paradójico, a veces irónico, ¿no? Y yo sí. creo que si no te das permiso de, de reírte un poco... De cómo piensas y cómo actúas, pues entonces nunca vas a abrir la puerta del cambio, ¿no? Entonces sí, sí así es. Hoy, hoy revisaba la entrevista que te había ah. hecho en Radio Nacional hace un par de años ah, ¿sí? y no me reía tanto porque me veía con un parlante, el micrófono un desastre. Yo digo ay pobre Manuel, ¿a dónde ay, se ve? Sí. No pensaba, ay, pero... Y bueno, pasa, pasa. Y después otra cosa que me, que me encantó, una expresión que usaste. Eh, hace 20 años que estoy desempleado porque no trabajabas. Sí, Ahora, tengo no, 20, y ahora ya tengo 25 años desempleado, Mario Marta. ¿qué claro, qué bueno. Entonces hace 5 sí. años, entrevista. Sí, eso es sea, Qué horror. horror. Pasó mucho. En... Y dice, Oye, el desempleo sí está Yo tengo 25 años desempleado y este... es que además no tengo tiempo de trabajar, ¿no? Estoy demasiado <risa> ocupado haciendo lo que más me gusta. <risa> está buenísimo. Qué bueno. Me encanta. Y, ese es uno de, de los miedos que también tenemos las personas, ¿no? De decir, uy, y, o sea, yo me acuerdo cuando era pequeñito que mi papá se me decía, ¿qué vas a hacer de grande? Y yo decía, pues ya soy algo, ¿no? O sea, <risa> no <tenés> que <risa> O sea, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Cuál va a ser? Sí, ok, pero ya eres alguien. Claro. Entonces, yo creo que eh, vivimos en tiempos de cambio, vivimos en tiempos diferentes, donde no hay una edad para progresar, para crecer, para iniciar, para emprender, ¿verdad? Eh, siempre sí. digo que una idea de un millón de dólares puede surgir en cualquier momento, así que tienes que estar alerta y tener fe en tus pensamientos y en tu propia mente, ¿no? Entonces. Sí. Nada, o sea, no hay edad. No hay edad para poder hacer algo grande con nuestras vidas. Sí. Bueno, eh, te cuento que tengo... Me está llamando mi papá. Ah, OK. de desactivar el teléfono. Eh, bueno, estamos en vivo, así que la gente que quiera mandar los, las, las preguntas, hacer comentarios, nos va a encantar. Tengo dos preguntas, Manuel. Una, ¿cómo te ves de acá cinco años? En bueno, tu vida ajá. personal, ¿y qué es lo que te gustaría que pasara en el entorno? De, ¿Hay algún circuito, algo, algo que hayas desarrollado, una técnica, que vos la veas reflejada hacia afuera? Eh, en, no sé si se entiende la pregunta, esa es la primera. Ajá. Eh, ¿Se bueno, entendió? Mira, en, en, sí, en cinco años, en cinco si años. Si tuvieras que cinco, describirlo a Manuel, ajá. ya pasaron cinco años. ¿Cómo? Sí, claro. Sí, tengo otra entrevista ¿sí? dentro de cinco años, bueno, ahí me está contando qué pasó. <risa> ok, ¿Sí? bueno, entonces hay que hay ¿Qué que es, Manuel, de cinco años adelante, ¿de acuerdo? Mira, qué, ahora, sí, ahora sí. Estoy, incursionando, estoy incursionando en un nuevo tipo de, de modalidad de compartir información, ¿no? Entonces, eh, estoy trabajando en una, una academia virtual y donde me encantaría llegar a todos los países de habla hispana, no solamente en América, sino en muchos lugares de Europa, que ya lo estoy haciendo, ¿verdad? Pero me gustaría cimentarla de una manera mucho más efectiva con alianzas estratégicas, ¿verdad? Con, con apoyo a universidades y, y, y sobre todo es muy importante dentro de cinco años lo que ya estoy proyectando es que todo lo que es mi, mi filosofía y, y, y mi expertise, ya, ya poderlo depositar en algunos, algunos de mis seguidores, en algunos de mis estudiantes, para que continúen con la obra, ¿no? Entonces, sí. eso ya lo estoy proyectando. Ya estoy empezando a pensar en el legado, ¿no? Empezando a, a pensar ya en transmitir, eh, no la información, sino el cómo hacerlo, que eso es algo que nunca, nunca he hecho hasta ahora. Ajá. Entonces, eso quiero, eso quiero. No que Excelente. haya más, Mander Alonso, no. No que haya personas con identidad propia, pero que tengan esa proyección y esa filosofía y la metodología que les permitan crecer y avanzar y ayudar a otras personas. Eso es en lo que estoy trabajando y que quiero que se solidifique en los próximos tres a cinco años. Excelente. Me encanta. Bueno, yo ahora te invito a que vamos a una pequeña pausa ¿Sí? y después me gustaría que les regales... Unos consejitos más, algunos tips a la gente, como para ver de qué manera sentirse, eh, porque se habla mucho de la felicidad o del bienestar, ¿cómo puede hacer la persona para sentirse mejor? ¿Sí? Perfecto. Vamos claro. a pausa irse. y ya volvemos. Ajá. Voy por café. Gira una vez más y conectate con algo distinto para contar en familia. Conectate con la tradición. Conectate con nuevos sabores, con nuevas experiencias, con este lugar para pedalear en familia. Conectate. Conectate con este túnel en Patlín que se conecta directamente con una experiencia única. Vení a Catamarca y descubrí algo distinto para contar. ¡En familia!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 4430-123. Catamarca Actual, primer diario digital de Catamarca, Argentina. Informate desde cualquier ciudad del mundo. Compartiendo es un servicio a la comunidad como extensión de Cantar en Consultoría. Bueno, Manuel, ya estamos en la recta final. ¿Cómo te sentís? Agradecido. ¿Algún feliz? comentario? Agradecido, feliz de verte, de saludarte, de estar con tu gente. Siempre, siempre esos espacios son muy bonitos porque... Porque también, o sea, a, a medida que, que tú me preguntas y que yo respondo, de repente también mi cabeza como que empieza a conectar, y empieza como que a pensar en cosas, ¿no? O sea, es así. Entonces también agradecido por esa oportunidad de, de introspección, de reflexión, que también a mí me ayuda un montón. Muchísimas gracias, María Marta, y qué gusto verte como siempre. Uh -huh. ah, igualmente, igualmente. Y esto que estabas vos con este Ajá. proyecto... Eh, bueno, muy reflejada porque también estamos trabajando con plataformas a nivel latinoamericana y este, con fundación, universidades, así que, bueno, creo que vamos a estar por ahí compartiendo así es. espacios. Así que buenísimo, sí, sí. Eh, me gustaría eh, específicamente estos consejos, eh, no sé si, eh, si vos compartís conmigo, eh, estamos hablando mucho de... Por ahí uno divide mucho la psicología y la parte física, como que los médicos, la psicología, la programación neurolingüística, todo dentro del campo de las conductas, pero eh, ¿a vos te parece que hay eh, interdisciplina en, entre estos dos, en, entre estas dos áreas? o eh, ¿Cómo pasa en Perú que estás viviendo? ¿Es ah. común un médico derive al psicólogo o no? Generalmente, fíjate que todavía hay una, mucha reticencia a considerar al ser humano como una persona integral, ¿no? Entonces, eh, de hecho, ya las, las terapias holísticas o, o, o ese tipo de, de intervenciones donde, donde no solamente ves el cuerpo físico, sino que ves las emociones, la psique y tantas cosas, bueno, ahora están empezando como que a resurgir más y la gente estábamos buscando ya cosas más integradoras, ¿no? Más holísticas. Mm -hmm. Y qué bueno, porque los seres humanos somos así, ¿no? Cuando tú tienes una dolencia física, dice Luis Borbó, que es autora de libros maravillosos. Luis Borbó te dice, cuando ya tú sientes algo físico en tu cuerpo, que hay una enfermedad, es porque ese, ese daño ya pasó por cuerpo astral, ya pasó por cuerpo emocional, ya pasó por tu psique y ahora se manifiesta en tu cuerpo. O sea, estamos solamente, estamos sintiendo lo que no ha sido tratado en capas anteriores. Entonces, si realmente quieres sanar, tienes que, sí, ok, cuidar tu cuerpo con los médicos y todo, pero también ahondar un poquito más en tu psique, en tus emociones, en tu espíritu, para que seas alguien mucho más sano, ¿no? Sí, es la primera vez que escucho esto de no sentir el cuerpo. En algún momento de mi vida sentí que no lo sentía el cuerpo y, y yo dije, esto nunca en mi vida lo escuché y ahora lo decís. Y es eh, lo que me estás diciendo que mm, estás enferma. Entonces, cuando ya no sentís, me encantó todo lo que dijiste. Uh -huh, uh -huh. ¿Podrías repetir la persona? Ya. Okay. Perdón, tengo un poquito te de escucho. problemas en la transmisión. Como que se cortó un poquito la transmisión. Sí. Eh, a ver, ¿me puedes volver a repetir? Sí. A ver. sí, sí, ahí se corta. Pero lo mismo sigue grabando. Queda en la grabación. A ver. A, a ver, pero vuelve a repetir la pregunta porque no la entendí. A ver. Ah, ¿Qué? bueno que eh, es la primera vez que escucho esto de cuando ya no sientes tu cuerpo físico, es porque ya pasó todos los campos energéticos, entonces esto me encantaría, eh, si me puedes decir el nombre de la autora que habla de esto, o si vos tenés algún video puntual que hables de este tema, cómo buscarlo. Ya, mira, este puedes leer a, a Luis G. en su famoso libro Tú puedes sanar tu vida o Tú puedes sanar tu cuerpo, o el poder está dentro de ti, bueno, es que cualquier libro que agarres de Luis K., que tiene como 30, o sea, cualquiera, está bueno. Luis aquí lo tengo precisamente, ese libro de Luis Borbó, que se llama Las cinco heridas que te mm. impiden ser tú mismo. ¡Qué eh, bueno! que no lo tengo aquí a la mano, que se llama Obedece a tu cuerpo, donde Luis Borbó lo que hace es hacer una... Eh, un match entre las emociones, que las heridas emocionales que tú tienes y cómo repercuten en tu cuerpo físico. ¿sí? Entonces, uh -huh. sí, ok, tú vas al médico a tratar un problema de gastritis o de algún tipo de dolencia de algún tipo, ok, es, es correcto, pero también tienes que tratar emocionalmente lo que te está pasando, espiritualmente lo que te está pasando. Cada... Sí. Los seres humanos, eh, bueno... Eh, tenemos siete niveles de energía, siete chakras que corren desde la base de la columna vertebral hasta, hasta la coronilla. Y cada uno de esos chakras, de esos centros de energía, bueno, pues, le corresponden ciertas zonas de nuestro cuerpo, ¿no? De regular ciertas zonas de nuestro cuerpo. Esos centros de energía precisamente se bloquean por heridas emocionales y se desbloquean a través de trabajos espirituales. Ajá. Entonces, cuando nosotros trabajamos... Por ejemplo, el perdón, cuando trabajamos la gratitud, cuando trabajamos el desapego, cuando trabajamos la inclusión, cuando trabajamos ese tipo de cosas que son trabajos espirituales, lo que estamos haciendo es desbloquear nuestra energía. Se ha demostrado, ¿no? y hay muchos estudios que lo sustentan, que muchas enfermedades, muchas físicas, son derivadas de un mal manejo emocional, prácticamente... Se le, se le atribuyen más del 90% de enfermedades a, a, a aspectos emocionales. Uh -huh. sí. Entonces es por eso que es tan importante que nosotros entremos en el terreno de la sanación personal. Siempre lo he dicho, fíjate, eh, un gran maestro ascendido hace dos mil años, Jesús de Nazaret, él, él solamente viene a enseñarnos dos cosas, nada más. O sea, realmente dos cositas viene a enseñar. Nos viene a enseñar a amar y a perdonar, nada más. Esa es toda su enseñanza. Mm. No, si tú te das cuenta, toda su enseñanza es esa. Amar y perdonar, eso es todo. Y, pero eso realmente más que consejos, es una tecnología para la vida. Si una persona ama de manera incondicional y perdona de corazón, mantienes al doctor alejado de tu vida. <ríe> y mantienes la prosperidad a tu lado y, y muchas cosas importantes. Entonces, Sí, creo que hay un gran trabajo personal que hacer. Y, y todo tiene que ver precisamente con la lucha incesante que existe entre tu espíritu y tu ego, ¿verdad? Cuando tú empiezas a desarrollar tu espíritu, el aspecto espiritual, lo que te conecta con todos los demás, entonces el ego empieza a disminuir, que es la fuente de todos los males, ¿no? El ego. Entonces, eh, esa es la lucha real que uno tiene que hacer. Así que si tú me preguntas... ¿Qué podemos hacer para poder desarrollarnos y crecer? Creo que cuatro consejos importantes. Este, ya estamos acercándonos al final, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Cuatro consejos importantes, cuatro consejos y cerramos. Primer consejo, sí. cuídate, cuídate, O sea, no hay edad para cuidarse. Empieza a cuidarte, empieza a amarte, empieza a respetar tu cuerpo. Date cuenta que es el único vehículo que tenemos para poder vivir esta experiencia humana. ¿sí? O sea, éramos... éramos Éramos energía antes de estar en este plano y nos dieron un cuerpo físico para que nos durara y pudiéramos realmente eh, vivir esta experiencia. ¿no? Así que cuídalo, aliméntate, hidrátate, descansa, haz ejercicio, no hay edad para eso. Así que uh -huh. cuídate, es tu templo y respétalo. Pero no solamente tu cuerpo, cuida tu mente. O sea, ya empieza a ser consciente y responsable sobre la información que estás manejando aquí adentro. Está bien escuchar noticias, sí, para saber cómo está el mundo. Pero ya, ya, ya, o sea, hay un límite que ya llega a ser tóxico para tu mente. Aléjate de la información que no te sirve, de información basura. Aliméntate de buena información, cosas que te ayuden a crecer, a ser creativo, creativa, que te ayuden a alimentar tu mente y tu espíritu. Bien importante. Entonces, cuida tu cuerpo, cuida tu mente y cuida tu espíritu, también muy importante, cuídate en general. Segundo consejo, aprende, aprende, o sea, no hay edad para aprender, entonces aprende a usar una computadora nueva, aprende a utilizar una app distinta, aprende a, hacer, a usar un transporte, a, aprende, o sea, no hay edad para eso quitémonos el miedo, quitémonos los prejuicios, quitémonos los paradigmas y aprendamos. Agarra un libro, prende, prende la televisión y ve un programa distinto, o sea, conversa con las personas, estate aperturado al cambio, siempre dispuesto a aprender. La apertura de tu mente es lo que te mantiene realmente en movimiento en un mundo incesante. Aprende constantemente. Tercer consejo que te quiero dar, suelta, perdona ya. O sea, cierra ciclos deja de vivir en el pasado, deja de arrastrar rencores y remordimientos, si alguien te humilló, dale la bendición y suéltalo, eso no significa que tú no seas suficiente o que seas indigno, no, significa que la otra persona no te dé una mejor manera de actuar, suelta, si alguien te humilló, si alguien te traicionó, si alguien te abandonó, si alguien te rechazó, eh, hay gente que me dice: No, Manuel, es que tú no sabes todo lo que yo he sufrido. ¿Cuándo? En el pasado. Y ya pasó. O sea, ya pasó. Supera. O sea, en sí. buen plan. O sea, mira, a lo mejor donde tú estás, a lo mejor yo puedo entender que estés donde estés por todo lo que te pasó. O sea, sí lo puedo entender. Sí. Ok, sí, ok, sí. lo entiendo. Pero lo que no justifico y lo que nada tiene que ver es dónde vas a estar. Uh -huh porque tu pasado no tiene por qué... A lo mejor te atrajo al presente, pero no tiene por qué determinar tu futuro. Así que, de aquí para adelante, el viaje de la vida es cuesta arriba. Más vale ir ligero. Así que deshazte de todo aquello que no te sirva. O sea, vacía tu mochila. Y número cuatro, creo bien importante, agradece. Agradece, o sea, agradece, agradece. O sea, agradece porque creo que estamos llenos de bendiciones llenos de momentos de aprendizaje, llenos de momentos de crecimiento, vivimos en, en, en el mejor momento. No, es que tú no sabes la crisis que hay en mi país. Agradece, agradece que estamos aquí, que estamos conectados, que, hay, que, que tenemos la oportunidad de vernos. Agradece que estamos vivos, que estamos... O sea, pero es que tú no sabes, tengo enfermedades, agradece que tienes consciente y las puedes sanar. Agradece que tienes dinero para poder atender, agradece, o sea... Creo que no hay una sola cosa que tú no puedas agradecer. Y me he dado cuenta, mira, a mis 55 años, María Marta, me he dado cuenta que mientras más agradecido eres con la vida, uh -huh. de pronto, de pronto, como que hay mucho menos cosas de las cuales te puedas quejar. En tu mente uh -huh. solamente es paso para una cosa a la vez. Así que o eres agradecido o eres un quejoso. Uh -huh. Yo te sugiero ser agradecido. Sí, totalmente. totalmente. Así que, si te quejas. Si te quejas de que tienes muchos trastes que lavar en tu casa, agradece uh -huh. que tienes comida que los ensuciaron. Si uh -huh. te quejas de que tus hijos no te dejan trabajar y hace mucho río, agradece que los tienes en casa y que forman una familia, agradece. Uh -huh. Si te quejas de que la renta está muy alta, agradece que tienes un techo donde vivir. Así es, si así es. No es país y del gobierno, agradece que tienes ah. un país, hay gente que no tiene un país, hay gente que uh -huh. vive en el Nómada, hay gente, así hay gente, agradece uh -huh. que tienes su identidad, que tienes una bandera, que tienes un himno, que tienes compatriotas, agradece. Uh -huh. ah. Manuel, llegamos al final del programa, me encantó compartir con vos, lo pasé, re lindo, hermosísimo, Gracias. es como que no hay, no hay distancia, eh, igualmente, bueno, eh, espero alguna vez llegar y eh, verte acá en Catamarca A pesar de que conoces Argentina, Catamarca, que has ido a la minera Derechito, pero bueno, tenés que venir y disfrutar de todo lo lindo que tenemos en Catamarca eh, sí, sí. Antes que te vayas, quiero agradecer a Bárbara Que nos ha estado eh, compartiendo, está escuchándonos desde Bolivia para Bárbara Romano, ella es psicóloga Gracias, Bárbara, gracias. Sí, y bueno, Martina también, un beso grande, gracias por acompañarnos. Sí, ella también de Argentina, va, ella claro. es de Argentina. Eh, bueno, Manuel, muchísimas gracias por todo. Yo creo que ha sido un gran regalo para la gente tu mensaje. Al contrario, María Marta, la verdad es que tomar un cafecito, eh, un mate, poder compartir, así como, como es tu programa, como amigos, ¿verdad? Que salgan las ideas, que fluyan y que permitan traspasar la pantalla y llegar a esos corazones, es lo que nos ayuda realmente a conectarnos, ¿no? Y de eso se trata. Eh, dicen Gracias. que vivimos en una época digital donde nos estamos separando cada vez más. No lo creo, yo creo que es una maravillosa oportunidad para podernos conectar en todo el mundo. Y creo que haces una gran labor, te felicito por ello y te bendigo también por ello. Muchísimas gracias por tu labor, gracias por todo lo que haces, gracias por esta pantalla tan maravillosa que nos permite llegar a tanta gente, y que Dios te bendiga y que, y que bendiga también a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias. Gracias a vos, Manuel. Gracias. Abrazo grande. Chau, chau. Bye. Uy, perdón, perdón, corté el mensaje. Bueno. No, no digo que bye, bye. Ah, Bye, bye. <ríe> chau, chau. Gracias. Bueno, y llegamos al final de este programa de Compartiendo con Amigos. Como siempre, un placer. Y no puedo dejar de agradecer a la gente que nos acompaña, a las empresas. Eh, Bisoto, SRL, Edis Educativa Catamarca, a la Universidad Popular de Desarrollo e Innovación, Turismo de Catamarca... Es República Argentina, fundación también de investigación, estudio, capacitación y formación del Tucumán y Catamarca actual. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es María Marta Cantarelli y esto fue Compartiendo con Amigos. Y recuerda, la fe sin acción es una fe inútil. Acciona por la fe y vivirás en paz. Nos vamos y nos encontramos el próximo viernes. Chau, chao. Hasta aquí te acompañamos, te esperamos la próxima semana para reencontrarnos y seguir disfrutando juntos en Compartiendo con Amigos.